de progresar en el tratamiento o en la cultura científica que hay en términos de abordar líneas de investigación al interior de la universidad. Y en ese sentido yo quedo agradecido no solo de las autoridades de la universidad, sino que de todo el grupo de personas que han ayudado a colaborar en la organización de este evento, que ha congregado, yo diría, a los especialistas más importantes de Chile en el ámbito de la bioética, tanto en el trabajo con seres humanos, ...como con animales de experimentación en laboratorio. Bueno, yo me voy a centrar en lo que es la ética de la investigación en ciencias sociales, principalmente. Cuáles son las particularidades del trabajo investigativo cuando eh, se trabaja con personas... ...y principalmente las ciencias sociales, mucha de su investigación se realiza con personas en situación de vulnerabilidad. Entonces son cuidados especiales los que se tienen que tener y... Ocurre que la bioética siempre se ha asociado al campo biomédico y se piensa que la investigación en ciencias sociales es un poquito menos riesgosa, que no, está en, no hay peligro de muerte, etc. Y lo que yo quiero plantear es todo lo contrario, yo quiero plantear cuáles son los riesgos de la investigación científica en el campo de ciencias sociales y cuáles son los cuidados especiales que hay que tener cuando se trabaja con personas en la investigación. Ahora aquí estamos específicamente en un área de la bioética y de la investigación la bioética, la investigación, lo que llaman ética, la investigación, que es un área especial dentro de la bioética, pero contrariamente a lo que piensa mucha gente, no es lo único. Es una parte, pero hay muchas otras cosas que no tienen nada que ver con la investigación, pero sí con bioética. Eh, bueno, esta es una iniciativa muy buena que ha ocurrido aquí en esta Universidad del Bio Bio, en la sede de Chillán. ...porque resulta que eh, hoy día eh, en el mundo no se puede hacer ninguna investigación científica... ...sin que se respeten algunos requisitos éticos... Eh, ...particularmente todo lo relacionado con investigación con seres humanos... ...con animales, con plantas, con bacterias... ...el científico tiene una responsabilidad eh, frente a la sociedad... ...respecto a los estudios que puede hacer eh, con toda forma de vida y por lo tanto quien regula eh, esta normativa de cómo hacer investigación respetando la vida en todas sus formas es precisamente la bioética. Es un tema complejo eh, porque seguimos necesitando utilizar animales de laboratorio y ojalá un día dejemos de utilizarlos. Sin embargo, en la actualidad nosotros nos tenemos que hacer responsables y eh, tenemos que ser conscientes de que esos son animales sintientes, son seres sintientes y deben eh, ser tratados con respeto y con responsabilidad. Nosotros realmente somos unos privilegiados que podemos utilizar animales pero también tenemos que tener en cuenta que hay normas, hay eh, reglas, hay leyes que tenemos que seguir. La Universidad no cabe duda alguna de que debe dar pasos importantes en este sentido en términos de garantizar ante la opinión pública de que al interior de la Universidad se respetan códigos de ética en ambos aspectos que acabo de señalar, es decir, en el trabajo con seres humanos y cuando se utilizan animales de experimentación, como por ejemplo ratones, en investigación en biomedicina o en investigación preclínica. De tal manera de que yo quedo muy contento de los avances que hemos realizado en este sentido en la Universidad y espero sinceramente ...que con las nuevas autoridades podamos seguir avanzando... ...en el desarrollo de la bioética al interior de la universidad".